todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunder esta vez escenario dominación polonia esta vez voy a salir con tanques rusos pero tengo aquí el t64b que también lo tenía un poco olvidado y tengo que ir poco a poco fuleándolo también bueno es un br 9.7 y venga arranca t64b vamos a por la zona c fuleado de motor pues no lo tengo apenas lo acabo de adquirir no hace mucho y mi intención es fulearlo a tope junto con los otros t72 venga el pobrecito va al máximo y no da para más venga salimos hacia c con la velocidad que podamos y le podamos imprimir y venga, 700, 690, ahí estamos, venga, avanza rapidito, me acompañan, ahí a mi izquierda, dos tanques medios, dos compis que seguramente pues no vayan a tomarse, ahí está, van caminito 80B, van caminito de campear, por ahí, por, por la izquierda de la zona, una práctica muy habitual que todos, todos hemos hecho, pues nada. Venga, nosotros vamos a, por, a tomar la zona C. Venga, estamos tomando A. Perfecto, eso es buena señal. Significa que por la parte de la derecha, que es por donde me pueden freír si me asomo demasiado. Venga, ahí. ¿Qué es eso? No, ni idea. Venga, 2.50. Venga, vamos por la carretera, que parece que el desnivel o, la, o el terreno es un poco más hondo y... Venga, avanza al loro con la parte derecha. Venga, estamos cerca ya. 120 metros, 110. Millones de gracias. ¿Eh? ¿Qué es eso? Gracias. Venga, ese tanque medio, mi compañero. Ese me acompaña. Ver, ahí hay un disparo. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, tenemos a un colega. ¿Quién es, quién es, quién es? Venga, a ver. Ahí, marca, marca. Venga, súmate un poco más. ¿Quién es, quién es? Ahí lo veo. ¿Qué es? ¿Qué es? Venga, un poco más Ahí, impacto Venga, el tío me dispara Bueno, yo estoy más abajo Si acaso me pueda en la cúpula Venga, disparos Ya no sé de dónde me viene Ah, mi compañero ha caído Venga Impacto, venga El tío está ahí Venga, artillería Que no falte Venga Y mi otro compañero allí En la quinta En el quinto pino Ahí Venga, ah, otro disparo Venga Vamos Venga, poco más puedo ya poder aguantar me Tengo que reparar, pero no voy a ponerme a reparar Venga, venga, venga A ver Venga, ahí, me está marcando el humo Por ahí viene el colega, otra vez, otra vez Venga, otro disparo, venga, impacto No se puede asomar mucho, si se suma mucho le arreo Venga, vamos, a poner la broma al culo. Venga, vamos, venga, rápido Vamos a aprovecharse Esta confusión, venga, vamos a ver si no me ve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está? Por ahí, por ahí Venga, vamos, vamos, venga, venga Bien, destruido Oh ¡Ah! ¡Mierda! Dardo, un misil. Bien. Mi compañero que va por la izquierda. Entonces, posiblemente haya sido este pajarito el que lo haya destruido. ¿Con qué salimos? T-72. Bueno, vamos a cambiar de zona. T-72B. Oh, T-62M. Que me queda por fulearlo. Este es proyectil. Pito, pito. Venga, por este. Es T-62M1. Venga, salimos. Bueno, A y B son nuestras, en la zona C está el lanzamisiles, que yo sepa, solamente si no ha llegado nadie más, el otro colega ya me encargué yo de él Pero está ahí, venga, otro compañero, tanque medio, va para allá, ese es mi cadáver, es que se ve ardiendo, venga, 800 metros desde aquí me pilla demasiado eh, Como siempre, típica depresión de los tanques rusos Venga, vamos a bajar un poco y siempre de frente o incluso... Ah, sí, en diagonal, venga, 750, no, 850, 850, está bien Venga, pues el pájaro está por aquí Eso no es, no puede ser, demasiado claro Mi compañero se va acercando, ¿quién es? ¿quién, quién es? Ahí está El tío se esconde bien, P C C no la está... No la está pisando, está casi al límite, sabe que no la, sabe que est estará prácticamente ahí esperando que llegue alguna víctima más. Buah, eso, que so eso que ha sonado ha sido o un disparo cercano. Ni idea, no lo he visto. Venga, ahí sale otro compañero. Junto. Venga, el T72 AV se está acercando. Venga, empieza a tomar. C lanza humo. Venga, listo, liquidado. El tío está ahí. Está al acecho. Al acecho de quien pise C. Vale, está haciendo aquí un spawn. Spawn kill aquí en la zona. ¿Cómo llamarlo? No lo sé, bueno, es igual. Bueno, pues el compañero felizmente empezó a ST-72. Venga, pues eso marca. Venga, eso es un avión que se ha estrellado Hay una marca justo ahí Venga, gírate, gírate, vamos a ver Vamos a ver Espero que esa marca sea buena A ver, a ver, a ver Venga, si nos crujen Desde ahí Venga, elo, elo, escucho, elos. Venga, pueden ser nuestros, sí, por ahí detrás Ahí están, sí, son nuestros es ah, ahí, por ahí ha salido un disparo El coleguilla De antes está por ahí aquí No, está por aquí o por aquí Más o menos, puede ser que por aquí Venga, pero el disparo lo vi desde ahí Venga, el equipo, eh, está el enemigo está capturando a Venga, un compi se acerca Venga, misiles, ese puede ser el BMP Que tengo al lado Ahí no se ve nadie bueno, ahí por el molino, zona típica de campeo o por esos árboles. Venga, ves nuestra ceno y la ala está tomando. No la ala están tomando ellos. Para un compañero, un tanque medio que se aproxima. Bueno, en C, ya sabemos lo que hay. Tenemos ahí a un campero ahí pisando al borde de la línea, esperando que alguna víctima llegue. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Por ahí, por ahí. Para ahí hay humo. Puede ser el amiguete de antes. No lo sé. El caso es que aquí no nos vamos a quedar más tiempo. Venga. Habrá que hacer algo. A ver, a ver, a ver. Por aquí. A ver, 850. Estoy demasiado. Ahora bajamos. Venga. Vamos avanzando poco a poco. Venga, la. Muy bien, zona tomada, perfecto, venga, esta partida va bien La C, ahí va, otro tanque ligero a por C No sé si el enemigo que cayó antes era aquí el dardo, el amigo este Que se ha dedicado a destrozar a todo el que pisaba C Venga, vamos para allá A ver qué nos encontramos Tienen que pisar B, ¿eh? pero bueno, no sería la primera vez que alguien no pisa B ¿eh? y se acerca aquí a la salida de nuestro respawn. Eh, eso que ha caído cerca. Venga, tanque medio por ahí. Pues está, pues está relativamente cerca. Venga, vamos. Venga, ese tío, ¿dónde está? A ver, a ver, 850, bajamos. Venga, a ver, a ver, diciendo 450 está bien. Eh, alguien rompe por ahí? ahí. hombre, ahí lo tenemos. Venga, impacto crítico. Ay, marca, venga, y un colega que pasa por delante Venga, con la metralladora me vas a hacer porquillas. Venga, nosotros... B, ¿qué pasa en B? Me están tomando B Vaya, vaya Venga, por ahí muere alguien, un compañero Venga, vamos nosotros a por la zona B Venga, ayuda por matar al enemigo Bueno, pues posiblemente sea ese, impacto crítico Venga, giramos Pues... Estamos, pensé que estaba B ahí justo al lado de la iglesia Venga, golpecito Pero no, no está Venga, vamos para allá Mi compañero, ese tanque medio avanza Venga, se han tomado B El pollo estará por aquí Venga, ese bombazo Vamos a oír un poquito a ver si nos dejan Venga, mi compi se acerca hacia la zona B Venga, C la están tomando No me había dado cuenta de que estaba perdida Ay, eh, cuidado, ahí está, ahí está Venga, tanque medio A ver, no lo sé Si habrá caído, no habrá caído Venga, ahí hay fiesta Venga, vamos a echarle menos al compi Venga, está marcando, vamos, rápido Venga, está por aquí a la derecha Venga, venga, venga eh, Ahí se ve humo eh, pues nada, pues ha Ah, venga, cuidado, cuidado eh, Vale, cuidado, no nos despistemos otras veces La zona C está aquí En la placita de esta hermosa dama Bueno, pues mi compañero pues estará tomando B ahí Y ese carro o ese humo que he visto destruido Pues seguramente ahí está T-64A, ah, venga esta es mi compi, venga fuego de artillería que está marcando ahí con el humito Y vamos a... Pues venga, vamos a tomar B bueno, compi, has hecho un buen trabajo Venga, vamos rapidito Venga, el humo pasó. El humo estaba por aquí Venga, la artillería está a punto de caer Venga, venga Aquí nos van a caer de todo Bueno, C la han tomado Venga, vamos a tomar B Venga, rapidito Venga, cuidado No sé quién estará Listo, zona capturada No sé quién en cojones estará ahí en C Pero no hay que fiarse pues... Venga, ¿Eh? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ha venido de ahí un disparo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi compañero va para allá. A ver quién es. Venga, disparo. Venga, 200 metros está bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Leopard. Venga. Ahí está. Destruido. Perfecto. Muy bien. Venga. ¡Ah! ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Lanzamisiles. Ah. Listo, compañero. Qué rápido ha sido. ¿No? Oh. Vaya penita. Te han destrozado. Pues no sé si ha sido ese del misil. Venga, avión. Avión, avión, no es nuestro a ah, bomba, ah, ha caído cerca Este ha visto la zona B capturada y ha venido rápidamente Venga, oh, ¿qué es eso? Pues me acaban de arrear desde allí, Desde la parte aquella, desde C Así que seguramente mi compañero ha Mi compañero ha caído No por ese que ha destruido Pues difícilmente le habrá dado tiempo Así que el disparo ha podido venir desde ahí A ah, un pelín a la más a la derecha Tengo que reparar, estoy hecho polvo a ver, sigo yendo aviones. ¿No? Explosiones, venga, fuego de artillería. Venga, pues vamos a tener que reparar, no nos queda más remedio. Venga, vamos a ver. Reparando, 22, 21, venga, vamos rápido. Venga, más fuego de artillería. Antiaéreo por allí, cerca de A, 15, 14, vamos. Joder, estamos, ya hemos perdido dos zonas Solo la B, es lo que no Venga, más artillería, venga, venga, venga Puf, me están cayendo Venga, ¿quién es esto? Ah, eh, metalladora, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, gírate, gírate Nada, fuera Leopard 1A5 Bueno, había tomado ya la zona ¿ves? Pero el tío ya me ha destrozado Venga, ¿qué salimos? Venga, vehículo de apoyo Así seguimos fuleando aquí al colega al T62M1 Vamos, arranca, vamos a defender el punto B Aunque mis compañeros van, esos tres van todos corriendo hacia la zona A Ya solamente queda uno, acaba de caer, eran tres, ahora quedan dos Era un Leopard en el punto B Un tanque medio por ahí Ahí está la marca Parece que la han frito Venga, y el amigo este está tomando, ve El Leopard a uno Uno a cinco uno a este, el que sea, el Leopard. Este que me ha reventado está tomando B, estará ocupando, tomando B. Así que vamos para allá. Venga, mis compañeros tienen que tomar A o por lo menos intentarlo. Y yo iré a por B. No bueno, nos es queda más remedio C, ya pues lo doy por imposible. No hay nadie saliendo desde el respawn de abajo. Pues nada, y ojo con C. Ahí seguramente habrá alguno que otro apostado, esperando que asomemos la nariz cerquita. Ese disparo ha caído cerca, ¿no? Pues sí, ha caído cerca, ni lo he visto, pero ese disparo, eso iba para mí, eso iba buscándome Así que posiblemente desde C me haya zurrado. Bueno, por ahí no voy a pasar por esa arboleda, pues por ahí soy un blanco fácil si el colega me ha disparado desde C Así que vamos por aquí Venga, rapidito Vamos, vamos, venga, 450 está bien Venga, ojo con el pasillo A ver, a ver, a ver Venga, ¡Ah! ahí está, ole Venga, sobre la marcha Venga, no perdamos tiempo Vamos a ver, Merda chorra Eso era un blade, el pa blade el Panzer Blager Panzer Lanza misiles Sí, sí, con proyectiles de Creo que 128 milímetros pero vamos, que disparan los proyectiles perforantes de 128, uno detrás de otro seguidos Poco blindaje y los misiles, pues es un buen bicho, es un, un 8-3, no, no recuerdo, venga vamos Mi amigo Leopard está por aquí, a ver, ¿dónde estás colega? Ya no nos queda otra, ¿eh? esto ya es jugársela, aquí es ganar o perder, ¿eh? esto es una partida de las que a mí me gustan Parece que lo escucho por ahí, no lo sé y por allí, no sé, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah, ¡Joder! <risa> ¡Venga! Aquí lo sacamos, venga Vamos rápido, venga, venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Vaya! Le di en la oruga a esta, la pala Venga, vamos, se rápido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Qué es esto que me dispara? ¡Venga! ¡Ah! Mierda, me han dejado tontado Si no... Ah, me ha destruido el leopard, eso sí Pero ha sido otro el que le ha echado el cable ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! Pues... Nada, esto se pierde. Ha tomado, ha tomado la, iniciativa. la iniciativa, nada, se acabó. Ser... Joder. Bueno, si lo hubiera destrozado, yo creo que tampoco me hubiera dado tiempo aquí a hacer nada. Ya estaba P y C perdido, no quedaba nada. La, mis compañeros llegaron a tomarla, pero se acabó nada, voy a entrar. Esto se acabó, esto se aquí un, un poco pillado. Venga derrota en la misión dominación Polonia, eso ya lo sé, pero por un pelo. Vamos a ver, tercero en el equipo, 17.522, 93% no, de actividad, hombre, un premio, venga. Trofeillo, venga, venga, venga, vamos, vamos. Eh, no, no, mierda, no. Ahí está, película de apoyo, vale. Eso sí me gusta. Perfecto. Seguimos avanzando la investigación del T62M1. Ya me quedan poco para esos proyectiles. Y el FPE, el T64P. Pues nada, qué pena, macho, que perdí esta partida, pero ha sido muy emocionante dominación en Polonia. Pues nada, recordaros abajo en la caja de los comentarios, enlaces, cuadro en English Discord, Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Espero que os haya gustado la partida, si te ha gustado dale un buen like, es la mejor manera de apoyar el canal y como digo siempre nos vemos en un próximo. Chao.